7 dólares Vámonos Equipos de fútbol, si andan por ahí láncense por sus tacos A 7 dólares Órale Okay. Esta es otra tienda Que estamos conociendo Esto yo nunca lo, nunca había entrado Es la primera vez que vamos a entrar Esta tienda este, El concepto es que son Cosas que regresan De Amazon Entonces es bien interesante Porque estos son los precios Por ejemplo, hoy es viernes Hoy todo está a 7 dólares Todo lo que está ahí adentro A 7 dólares, parejo Mañana 5 el domingo a 3 El lunes a 2 Martes 1 Miércoles 25 centavos Jueves está cerrado Entonces, está súper súper interesante Esto es algo nuevo para nosotros Vamos a ver de qué trata esta tienda Aquí en, no sé si es Forward Creo que aquí es Forward, Dallas o Forward Una de las dos Vamos a reportar Para entrar, nos piden instalar una aplicación Por ahí esto un código QR Instalas la aplicación Te registras Y ya puedes entrar A fuercitas A fuercitas Te piden la, la aplicación Para entrar Ahí Ahí se descarga Y Este es el jale Todo esto son Devoluciones de Amazon Hoy a 7 dólares Vamos a hacer un Espero que no me diga Nada por grabar Vido medio piratita Ok son prácticamente puros open box a 7 a 7, a 7 dólares y el miércoles a 25 centavos Ah, me voy a dar una mascarita para el COVID 7 dólares. 7 dólares. Vámonos. Equipos de fútbol, si andan por ahí, láncense por sus tacos. A 7 dólares. Órale. A 7, a 7, a 7 por los tacos. Las botitas, 7 dólares, nada mal. Pero equipos de fútbol... Ya saben dónde venir por sus tacos. Manifiestense. Ok, me voy a dar un clavado y ahí les cuento cómo voy. Acaba de llegar esa mesa y llegó marabunta. Vale, que se dejan venir todos estos vatos! Llegó la mesita, así justo iba pasando y trajeron esa mesa nueva. Y todo el mundo se dejó venir de todos lados y se llenó ahí de vatos. ¿Alcanza a agarrar esto yo? <ríe> no sé qué es, ahorita lo voy a checar. Ah, son pilas creo. Ah, no. Una cajita para desinfectar. Órale. Acaba de llegar fue lo que me llamó la atención. Tengo agarrar eso. Pero sí fue impresionante cómo llegaron todos. ¡Uy! De un jalón se dejaron venir todos Y a mover a mover las cosas. Órale, qué loco trunks. Seguimos reportando. Está muy impresionante esto. ¿eh? Esto es nuevo, totalmente nuevo para mí. Y mira que eso de shopping sí conozco muchos niveles. Estos son esquemas nuevos que yo no conocía. Yo conocía desde boutiques o malls hasta ventas de garage, hallazgos, tiendas de segundas. Pero este tipo de tiendas yo ni siquiera las tenía en la mente. Puras devoluciones de Amazon. Está muy muy interesante. 7 dólares hasta 25 centavos cada día. Hoy 7. Mañana 6, 5 así va bajando hasta llegar al miércoles. 25 centavos re, rematan todo lo que queda. Está bien bien interesante. Vamos a encontrar algunas cosas. Tratamos vamos a depurar. Pero ...si sí está sí está súper súper interesante, porque todo es nuevo. Son cosas nuevas, son devoluciones de Amazon. Ahí está, una tienda nueva para nuestra sección de shopping. Crazy Casey Boys. Así se llama. Esta tienda que yo ni siquiera... Ahí están los precios otra vez. Viernes 7 dólares, hoy todo a 7. Mañana 5, domingo 3, lunes 2 dólares, martes 1 dólar. Miércoles todo 25 centavos, todo lo que queda en la semana. Digamos que hoy resurtieron, por así decirlo. Y ya para el siguiente jueves cierran la tienda, resurten y otra vez, nos vamos. Viernes a 7. Este es en Arlington, es muy cerca de Forward, en Texas. Pues ahí está. Y este es el tip de esta tienda. Si tienen poder adquisitivo, los esperamos el viernes con 7 dólares la pieza. Si no, o quieren ahorrar, ahorrar y ahorrar y ahorrar. Miércoles a 25 centavos todo. Vámonos. Obvio lo que quede. Aquí está esta nueva modalidad para mí. Si ya la conocen ustedes, pues ahí comenten, platíquenos de este tipo de tiendas que otras opciones conocen para que igual nos pueda ayudar a todos los que vemos este tipo de videos adiós